Ahora que todos los partidos están hablando de tasa turística, tenemos que recordar que hace ya Tres años que desde Vamos Granada lo propusimos al Pleno. Moción del Grupo Municipal de Vamos Granada relativa a diagnóstico sobre el turismo de Granada para alcanzar un turismo sostenible. Negociamos con la Junta de Andalucía una tasa turística con criterios de progresividad que ayude a sostener los servicios públicos y que corrija la huella ambiental. Y no solo nos votaron en contra, sino que además pusieron el grito en el cielo. Con respecto a la tasa turística que usted hace referencia y hemos dicho en numerosas ocasiones que no vamos a apoyar una tasa de de ese calibre. Hay dos cuestiones clave por las cuales le vamos a votar que no. En primer lugar porque ustedes plantean una moción en la que ustedes se atrevan con todo Termine. y por un lugar plantea la, la, la puesta en marcha de un impuesto y de una tasa. Impuestos, impuestos y más impuestos. Voto a favor. Voto en contra. Señor secretario. Cuatro votos a favor, 23 en contra. No se aprueba la moción. Está bien que vayan entrando en razón, pero hemos perdido tres años. Con la tasa turística se pueden obtener unos 9 millones de ingresos al año, un 3,5% del presupuesto municipal. Todo eso hemos perdido durante todos estos tres años que se pudieran haber, haber invertido en mejoras para la ciudad.